Bueno, en esta zona se descubrió eh, este disco de piedra, que tiene una historia bastante particular, que es que podría ser tranquilamente contener el relato deportivo más antiguo de la historia. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque en, esta, en este disco que se descubrió justamente, en, esta misma, en este mismo yacimiento, ah. en, en la península de Yucatán, lo que se ve es primero la imagen de dos jugadores que están jugando el famoso juego de pelota que jugaban los mayas y otros pueblos eh, de Mesoamérica, donde no solo hay lo que aparentemente es el, el marcador de cómo, está, cómo fue el resultado de uno de esos juegos, sino que además hay una especie de relato. Todo esto es en jeroglíficos, por supuesto. Estamos hablando de imágenes que van contando una historia. Eh, en este juego tan particular, que es el juego de pelota que jugaban los, los mayas, que Creo que tenemos alguna imagen de, ahora, de, de esto, de sí. cómo se jugaba según reinterpretado ahora, ¿no? Muy particular este juego, porque solo se puede, se puede tocar la pelota con, con la parte, digamos, con la no, cadera. No puedes con los pies. Con los pies no se puede. No puede. tienes que estar cuatro o cinco dedos por encima de la rodilla mm. y, de, y de la cadera para abajo. Es decir, es mínima la parte, es, es solamente esa sí. parte del cuerpo con la que se le puede tocar. Jugaban cuatro o cinco jugadores por, por, por equipo el objetivo es un poco llevar la pelota del otro lado y que no la pueda devolver el equipo rival era un juego que era tremendo porque en muchos casos eran eh, había un, un costado ritual muy importante y muchas veces se, se resolvían diferencias entre distintas tribus por ejemplo que, se, que para evitar ir a la guerra terminaban resolviéndola con un juego de pelota también salen de la cancha para volver a entrar después claro, exacto Bien. Algunos dicen, bueno, es una, una especie embole. de. tercer, eh, el tercer, Es medio difícil de jugar. Sobre sí. todo cuando se tienen que tirar al piso para. Eh. Pero aparte, dormías todo raspado, pero aparte no. Pero aburrido. ¿Dónde está largo, son vallas no. directamente del fondo? Hay, eh, no, el objetivo es tirarlo justamente para afuera. Para afuera, es decir, hacia, hacia donde está el equipo rival y que el equipo rival no pueda devolver la pelota. Una pelota de caucho. No, juegan con los muslos. Es esta sí. zona. Sí. Esta zona. Es con, solamente con esta sí. zona puede tocar la pelota. Como Medina, dices, digo. Le pe... ¿Oliveros? Como no, Medina. Sí, le pe... Claro, hay unos jugadores de acá que claro. hacen eso también. Sí. <risa> no no usan los pies, sí. Eh, Vos sabés claro. que esto, perdón, esto que ves acá no es una, una representación de actores. Mm. Alguirón un par de los titulares. Eh. Y hay grupos que reclaman que se ha reconocido esto como, como un deporte, deporte como un deporte más porque lo siguen practic practicando. Eh, bueno, algunos dicen, bueno, es una especie de antecedente del fútbol. Sí, a esto... Qué sé yo, lo, que, lo único que tiene ah, parecido al fútbol es que es pa, Che el quemado que del, que, es, una de, es una especie de quemado, porque aparte eh, tiene esta cosa de frontón eh, de un lado y del otro. Vos sabés que esto terminaba a veces en sacrificios, ¿eh? Como todo lo de las tribus mayas. Muchas veces así. esto terminaba en, en sacrificios mm. de, de, el, del equipo derrotado. Bueno, esto es lo que relata justamente este, esa rueda, esta, esta rueda que encontrábamos antes a través de jeroglíficos. Relata un partido ocurrido hace mil años. Con algunos detalles eh, increíbles de este de este deporte que aún hoy algunos lo siguen practicando.